Hola amigos de YouTube, reportándose Sweet Johnson Dirk en un nuevo video, que trata sobre los miembros de Jefe Records, los miembros nuevos, y los miembros antiguos. Ahora te pido que colabores con tu suscripción para que veas más contenido así en mi canal, y lo que más te gusta de él. Aquí te mostraré en la siguiente imagen, todos los miembros de Jefe Records. Aunque algunos están inactivos y algo otros todavía no han colaborado en ninguna producción, bueno, les diré los miembros nuevos de Jefe Records, ellos son, Roberto 4520, Med02 y Lil Gerand. Los miembros viejos de Jefe Records son, Sweet Johnson Dirk, Gerant, Carlos YouTube, SSS Sean y Doctor Porno. Los miembros inactivos son Med02, Sean, ya que ellos no han colaborado mucho en producciones, y todavía el que no participa en ningún tema es Lil Gerand. Bueno esta imagen fue publicada en el grupo oficial de Jefe Records. Aquí está el canal oficial de Jefe Records, suscríbete y mira el contenido ya que ahí están todas las producciones. Se dice que próximamente se creará el grupo Gun Life Forever Junior conformado por Lin Gerant. Roberto 4520 y MED 02. Se dice que Gerant se retirará de la compañía, pero que igual seguirá colaborando con Jefe Records hasta el momento, es el único que se retirará de la empresa. Jefe Records también tiene una serie de servidores del San Andreas Multiplayer y ahora el que está activo es In From Growth Street de la versión 03 3 -Z de GTA San Andreas Multiplayer. Bueno esa es toda la información que tengo por ahora, dale a like, comenta y suscríbete adiós amigos de Youtube. Próximamente nuevo video.